Yo soy Javier, esto es flequillo Así que Eso significa que Nuevo vídeo Nuevo vídeo Es que de verdad tiene vida propia Vale, creo que ahora está mejor Bueno, pues como Como os hice mis labiales De color pop, pues ahora quiero haceros Los productos para los ojitos Y os traigo estos dos En este formato son los supernova Los metálicos Este es el Moonlit eh, Tenía que comprármelo por narices Y es que os vais a enamorar Mirad Es que pigmenta Una barbaridad Y según la luz, o se ve violeta O rosa <ríe> Es Una pasada Es súper bonita Es súper bonita Voilà. Vale, y esta es... <ríe> Fire Es que... Es que... En una pasada esta es espectacular Es que... Joder Es también una pasada según la luz O se ve más marrón O naranja <ríe> Estoy enamoradísima Y es que ¿Habéis visto lo que pigmenta? ¿Habéis <ríe> ¿Habéis visto bien? <ríe> junté estas dos y es que Moon, voy a llamarla así, o <ríe> Opacaba Five pero es que... Eh, ¿Hola? ¡Qué bonito eres! creo que me costaron... 5 o 6 dólares, no lo sé porque los pillé en oferta pero es que os lo recomiendo una barbaridad pero vamos, y estos me los compré porque Lucía se compró este... ¡no! Lucía se compró Hard to Impress y. No sé si este. No, se compró otro. No me acuerdo, se lo pedí yo. <ríe> Por eso me acuerdo. Pero del otro no me acuerdo. Muy bien, id a su canal y le preguntáis. <ríe> Os dejo aquí el nombre. <ríe> le decís tal cual. Lucía, venimos de parte de Happy Longa, <ríe> Dinos ya cuáles son las sombras supernova que tú tienes. <ríe> Y ahora voy a enseñaros dos señoras paletas. Es que eh, la habréis visto a rabiar. Eh, no, no hay palabras, no hay palabras para describir lo bonita que es. Son tonos naranjas, dorados, marrones, rojos, amarillos y color carne. Y las tenemos tanto satinadas como mate. Eh, vamos a hacer un experimento. Vamos aquí a probar esta y la de arriba. ¡Ay, me he pasado! Ya os digo que con un poco cojáis de sobra. A ver, que veo que la lío. ¿La he liado? Por los pelos no la he liado. A ver... Mirad, es que mmm, pigmenta. ¿Pigmenta esta paleta? <risa> es eh, que estoy súper enamorada de la paleta la verdad es que se le ocurran un montón yo invertiría en los productos para los ojos el tema de los labios no porque el único labial que perdura son los super mate y yo tengo el labio muy seco para llevar ese labial con lo cual no me lo voy a comprar nunca y aunque los mates son cremositos y me gustan se van en un plis así que me quedo con los de los ojos y luego la última paleta que os voy a enseñar, que es esta de aquí. El packaging de la caja, de esta, era súper bonita. Y el de la caja es igual que el de esta. Pero bueno. Y es que esta eh, me he maquillado justamente con estos colores. Esta sí que trae espejo, como podéis ver ahí <ríe> mi cara reflejada. Y tienen colores más neutros. Tiene aquí una sombra morada. Tiene bastantes satinadas. Y mate ya os digo, muy bonita, me he maquillado hoy con ella y me ha sorprendido muchísimo el resultado a ver, os voy a enseñar esta marroncita y os voy a enseñar esta así más amarilla a ver, mirad es que... esta es la mate y ahora la satinada, aquí Es que... <risa> Jolín, vamos a hacer un chupito cada vez que diga, es que... <risa> Me lo iba a decir otra vez. <risa> Son muy bonitas, ya os digo. Yo voy a estar invirtiendo en esta marca para las sombras, sí o sí. Esta es más, más para el día a día, más discretita. Y esta desdiscreta. tiene lo que yo de rubia, pero... Es que me gusta muchísimo a mí arriesgar con los colores. Voy a enseñaros el naranja, satinado. A ver. Es que se me está quedando una... Ya vuelto a decir, es que... Se me está quedando una mano bien bonita, ¿verdad? Me caso. Yo ahora mismo me caso con Color Pop. Y es que esto es sin primer, ¿vale? Con primer... <ríe> bueno, mira, aquí espero que os hayan gustado. Ya sabéis, decidme cuál os gusta más, cuál queréis comprar, si os queréis comprar todo. De paletas no me compraría más porque yo ya creo que los demás colores los tengo en otras paletas. Estas no las tenía. Bueno, no os vamos a engañar. Estas sí que tenía, pero fue un regalo y... preciado regalo. <ríe>